De una botella de champán Una cosa decorativa Vamos a reciclar una botella de champán Y es de... Se lo prometí a una amiga mía hace mucho tiempo Que hice esta Y siempre quería una Y hoy se la voy a hacer Y vamos a utilizar los materiales Silicona eh, Pistola de silicona Alicate Cola de carpintero spray naderoso en este caso lo voy a utilizar en negro podéis pintar con pintura acrílica también y cartones de huevos o de embalaje que yo ya... y un envase que yo ya he cortado, de esos de, de... que vienen de... de los electrodomésticos vienen protegidos pues tanto esto como esto sirve y... y, y algo para proteger cuando estemos... Mmm, papeles periódicos para cuando estemos utilizando el mejunje este que vamos a hacer, pues que no ensuciamos. Vamos al lío. Ahí no se preocupe la de bolsa tejidas, que a, a la vez que estoy haciendo este tutorial, estoy haciendo las bolsas de anillas de entrecruzadas, las que prometí. Ya mismo está en la red. ¿Vale, patico? Voy a echar un poquitín de agua para que absorba un poco, pero muy poco. Y aquí un poquito de... Porque como está casi vacío el bote. Pero que yo quiero cola cola. Un poquito nada más. Y vamos a realizar el mejunje. Esto de lo que os sobre, de esto, lo podéis poner en un film. Papel film de este transparente y lo guardáis. Y os sirve para... Yo quizá también lo utilice con un bote de cristal que tengo una tren de sacarina, grande que me he dado cuenta que no tengo jarrón porque ayer me comprar unas flores porque tengo los jarrones con un bambú y cosas así que están permanentes entonces pues me voy a hacer con este mejunje también se va a ver dos manualidades, esto y un bote que tengo abajo, ahora iré a puré para para tener yo un jarrón este bote que es de carina, Echamos y empezamos a amasar También podemos pasar por La batidora Pero la verdad es que No me gusta utilizarla Yo utilizo una plancha Para hacer una botella muy bonita también pero una plancha que ya no me sirve, una plancha de ropa. Yo todos los utensilios que ya no me sirven para uso diario lo utilizo para mis manualidades. La verdad que no tengo ninguna batidora como para eso. La tengo para mi comida. Y más o menos que queda así, como una masa. Esto es lo que no utilicéis, porque no lo voy a utilizar, guardáis en un frío y en el frigorífico o en medio ambiente, pero le tenéis que echar una gotita de vinagre y luego amasáis para que no se estropee. Yo en este caso no voy a hacer nada porque lo voy a utilizar entero, seguro. Y lo que no utilices es lo que yo te digo, lo amaso y le echo un poco de vinagre y así aguanta mucho tiempo. Y ahora colocar, poner más o menos así como bolita. Yo creo que toda la otra la hice con unas flores secas que yo tenía, que ya estaban feas, tenían tiempo y eran de tipo así, de tela pero como si fuera tela con de papel o algo así. Estaba ya estaba feilla y cogí y la amasé, le eché cola y salió esto. En vez de tirarla, dije, algo tengo que hacer. ¿No ves que se ve? Que tengo que pintarla un poco por aquí. Un poco de rojo, eran rojas. Y ya está. Nada más. Voy a darle una vuelta y ahora sigo le da una vuelta a todo esto y ahora sigo a la siguiente línea Le vas a hacer el diseño que queráis esto es más bien un poco abstracto entonces le vamos dando vuelta y aquí porque ella lo quiere estar igual, a mí me hubiera gustado hacer otro diseño pero ella siempre decía, no, no, la quiero igual pero vamos a hacerse la igual entonces yo empecé por aquí así forma de reciclar y a la vez pues tiene una decoración muy bonita para tu casa y es tuya totalmente diferente, no hay otra igual además aunque quiera repetirla nunca sale igual la mayoría de lo bueno que tiene es eso, que es muy personal y luego también pues si tenéis y ganas y eso y ponéis en un mercadillo podéis estar vendiéndolo como un, cosa de decoración otra forma de ganar dinero Por ejemplo, esto de aquí no lo voy a tirar, esto voy a hacer pulsera. Si queréis la, la el tutorial de cómo se hace las pulseras en una botella, yo la hago sin problema. Y Ya está, vas dándole vuelta y la vas colocando aquí en el filito. Pues vamos a terminarlo de rematar para que no se vea sin la boca. Aunque no pasa nada que se quede así en la boca. Pero bueno, vamos a rematarlo Para terminarlo Le rellenar todo Ahora ya Espera hasta mañana 24 horas mínimo o más Si hace mucha calor, como aquí en Granada Ahora mismo, pues yo supongo que De aquí a 10 horas ya está seco Al bote de natri de sacarina le he hecho esto, pero le voy a hacer otra cosa por aquí. Bueno, ya ahora voy a hacer lo que la decoración que le voy a poner por aquí y, a, y lo que le voy a poner a la botella, la otra, la parte de arriba con el alambre. Vamos a realizar que voy a hacer una libélula, varias libélulas. Entonces, para, de con silicona. Entonces. Hacéis un ojo grande, otro ojo grande, un ojo más pequeño, una bolita, otra bolita y el cuerpo de la libélula. Un puntito, estos son las antenas. Entonces esto ahora lo ponéis debajo de un cristal. Que no tenéis un cristal, siempre tenemos portarretratos. Podéis quitar el portarretrato del cristal y ponerlo aquí, no le pasa nada al cristal. Luego lo laváis y ya está. Además se despega muy bien la silicona porque lo vamos a montar Yo no me voy a guiar por eso porque yo ahora mismo no tengo el cristal y se ve ondulado. Entonces le echamos vaselina, crema por aceite, crema corporal lo que tengáis a mano esto se hace para que la circona no se quede pegada aquí y ahora vamos a realizar la libélula un ojo grande yo mi, todas mis libélulas que voy a hacer las voy a pintar de negro para que se quede uniforme el trabajo, un color neutro, no varios colores. Luego el ojito más pequeño, ...pero eso me da igual la silicona que esté poniendo en la, en la pistola, porque yo voy a pintarla. El ojo más pequeño, dos ojos pequeños, dos ojos grandes. el cuerpito de la libélula un puntito gordo otro más pequeño un poco más gordo y ahora el cuerpito hacerlo grueso porque para que agarre bien la, la ala Pero pues he hecho toda la de este color, pero es que no me queda apenas silicona negra. Y esta es la dos antenas. Y ahora a las alas, para que tenga cuerpo, lo rellenamos. Como tipo así, ceseando es para que tenga un poco de cuerpo la ala si la hacéis con silicona traslúcida, os pues quedará muy bien no necesitáis pintarle y aunque la hagáis de colores también queda muy bonita lo que que yo mi trabajo en sí quiero que sea de un solo color Bueno, esto para que se enfríe rápido podéis ponerlo debajo del agua y se enfríe en un momento. Yo lo voy a echar ahora en el agua. Ya lo he colocado debajo del agua ¿ves? Y, y se despega perfectamente. No se olvidéis de poner aceite, vaselina, crema corporal. Y se despega y, yo le, y luego la pones debajo del agua y enseguida puedes despegarlo. Y ahora vamos a pegar para que veáis cómo se monta la libélula. La parte plana, lo el luego los quitáis también. Cuando termine ya de todo. La parte plana la ponéis debajo. La querada que quedaba arriba, pachama echamos aquí un, un pegotito de silicona. Y ponemos la alitas. Grandes, los dos ojos grandes. Ahora los dos ojos pequeños por aquí, echamos un poco de silicona y ponemos por aquí abajo las dos alitas, hay una y hay otra, esperamos que se seque, paciencia y colocamos las, las dos antenitas un poco de silicona aquí y aquí mi intención es quiero hacer un alambre con una liberadora para allá, otra para acá, la voy pegando, a ver qué sale. Ahora vuelvo y a ver qué... Y ya mira, he realizado varias. Y esta está para acá, esta la pongo aquí, así. Le doy la vuelta. Esto sería una buena idea también que podéis hacer, por ejemplo, tenéis una comunión y queréis dar un souvenir. A la gente, pues puede hacer muchas libélulas Por ejemplo, translúcida quedan preciosas Las encajen en un envase de cartón que decoréis bien y, y la entregáis También, por ejemplo, un truco grande, bonito que tengáis De la deriva del mar, que son muy lindos Pues encajen más arriba, más abajo la libélula Y es una decoración muy chula Voy a hacer uno Y ya qué qué bonito queda es mojar si sí, moja, pero claro, es que aquí vamos a ver mojando la silicona Trabajamos más rápido. Ahí, ¿ves? Pero eso está bonito. Lo que pasa es que yo lo voy a pintar tanto la botella como esto todo de negro que queda muy bonita de colores pero yo quiero manu esta manualidad que se quede de color neutro limpiamos la botella de toda la suciedad a ver esto que hago que no me he acordado de decirlo antes de. estaba ya pensando a pintar como está aquí este bote, ves que está sucio pero lo fregamos, quitamos toda la suciedad y a pintar aquí no puedo pintar porque voy a llenar todo esto, ahora vuelvo cuando pinte hola aquí ya está terminado el proyecto que esta es la botella que estuvimos realizando os dije que la iba a poner todo negro porque queda neutro, ya he puesto un corcho aquí y estando haciendo esta botella una vecina me vio y me pidió que le hiciera otra y me ganó un dinero extra ella lo quería morada, morada se la he hecho, Esa es el bote de tren. le he puesto otra nivélula Aquí hay un efecto que ya os enseñaré cómo se hace, el efecto ese. Me he puesto mis nardos, que queda ya poco de nardo, porque los nardos se van rápido, y esta es la botella que yo ya tenía, que antes era un alambre que yo tenía así, en realidad, o haciendo algo moderno, y ese mismo alambre lo he utilizado y, y, y he dicho, ahora voy a ponerle libélula, eso es lo bueno de que tú hagas tus cosas. Te cansas de, de cómo tenías decorado eso, pues lo pones de otra forma y que pone el salón de otro color, pues le cambia el color eso es lo bueno de hacer las manualidades es, yo creo que es una buena idea porque apenas vio gasto una botella de champán, cartón de huevos alambre, silicona, siempre y cuando queráis hacer libélulas, que no queráis hacer nada, lo más que la botella en sí está preciosa no necesita más nada que queréis ponerle como yo tenía antes, un alambre ahí reliado, muy bonito, ya está le hice varias formas y quedó muy chulo hasta durante años así, hasta que yo he decidido poner libélula y no tenía un jarrón, pues mira, yo me he hecho un jarrón con un bote de conserva, te hace un jarrón en un fifa eh, que me comentáis lo que haga falta, suscribáis a mi canal y en el próximo tutorial que voy a hacer es que me ha sobrado masa porque tuve que hacer más masa por esa botella, voy a hacer una bola, una bola decorativa. Dedito arriba. Chao.